José Carlos Van Ranking, lateral de Santos Laguna, no continuará en el cuadro de los guerreros para el próximo torneo clausura 2021, por lo que su futuro apunta a volver a las chivas rayadas del Guadalajara. Según información de Natalia León, reportera de Fox Sports, Grupo Orlegui, dueño de Los Laguneros, no hizo válida la opción de compra por el jugador y en el rebaño sagrado lo tienen considerado para la próxima campaña. José Carlos Barranquín terminó su préstamo en Santos Laguna y en Grupo Orlegui no eran válida la opción de compra, es jugador de Chivas y tiene cabida. Se evaluó el futuro de José Madueña, quien solo ha jugado dos partidos como titular en el primer equipo y siete con la sub-20. Van Rankin llegaría para tomar el lugar de José Madueña en el equipo, quien únicamente ha disputado dos encuentros con el conjunto rojiblanco y prácticamente está borrado del esquema de Víctor Manuel Bucetich. José Carlos dejó al Guadalajara para el torneo clausura 2020, en donde jugó 10 encuentros con los guerreros. Para el apertura 2020, Van Rankin disputó 13 partidos y logró marcar dos goles. Gael Sandoval es otro jugador que pertenece al Guadalajara y que tendría que regresar a tierras zapatías para el 2021, pues sus préstamos concluyen a finales del año, mientras Van Ranke llegó al club a préstamo por un año, con Sandoval solamente se acordó un préstamo por seis meses, por lo que ambos tendrán que volver a las chivas del Guadalajara.